Qué lindo día, está todo muy tranquilo por aquí. Las flores están cantando, las aves están floreciendo, y una chica está siendo asaltada. ¿Ah? Dame todo el dinero que tienes. No, por favor no me hagas nada. Rayos, voy a tener que salvarla. Oye, ¿estás bien? Eres un destello. Eres un destello. Bella y gente. Estoy loco por ti. Em, sí, sí, sí. Gracias por salvarme. Realmente te lo agradezco mucho. No hay de qué. Oye, ¿no quieres salir un rato? Me encantaría. Benja, ¿por qué me trajiste aquí? Es que quería decirte algo muy importante, y quise decírtelo aquí, no importa que tan ridículo sea. Oh, ¿y qué es? Lucía, ¿quieres ser mi novia? Ja ja, ja, ja. no sé qué decirte. Sí, sí quiero. ¿Qué pasa? Ahora, puedo hacer algo que siempre he querido hacer. Te amo.